En Cabify estamos muy contentos por la consecución de la certificación AENOR de protocolos frente al COVID-19. Acciones como esta confirman nuestro compromiso de proveer una opción segura de movilidad que minimice el impacto de la pandemia, reduciendo el riesgo de contagio en Colombia. Por supuesto, también agradecer a AENOR por su exigencia de acompañamiento en todo el proceso. Nuestra felicitación a MaxiMovilitySaaS de Colombia, que opera bajo las plataformas de Cabify e Easy Taxi, por su certificación AENOR de protocolos frente al COVID-19, Demostrando que su compromiso de servicio a la sociedad está en el primer lugar de sus consideraciones coherentemente con su posición. Sus protocolos solventes y ahora certificados impulsan con potencia la confianza necesaria para que el transporte recupere con rapidez su importante aportación a la sociedad y a la economía.